Para mí la bicicleta es vida. Para mí la bicicleta es libertad. Para mí la bicicleta es compartir lindos momentos con los compañeros de ruta. Estamos ya emocionados aquí. Estamos listos. Cuando uno se monta en la bicicleta con cualquier problema, al terminar la ruta, los problemas ya están solucionados. Para mí la bicicleta, en conclusión, es todo.